¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo es? Cómo es? ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí, el Lobo Cash. El Lobo Lobocaz Hostia, esto te jodes, ¿no? ¡Uy! Casi No, no, no me jodo, está planeado ¡Ay! para no joderse ¡Ay! Pues eso, muy buenas chicos Hoy os traigo un nuevo vídeo Bueno, no sé si hoy o mañana <risa> Pero os lo traigo, que es el fin de, de YouTube, al menos Bienvenidos y... Bienvenidos Estamos en un juego llamado... Con, con con. ¿Con quién estoy? A ver. Con el mighty? El, mighty. el mighty. Haciendo de pros. Que bueno, es un juego del diablo. Le digo. En dos. Lo has hecho en dos, ¿no? Se te ha cambiado el hoyo. No, no. No. ¿En serio? Se te ha cambiado el hoyo. ¿Qué? ¿En serio, tío? Por eso se llama Who's First. El mapa, tío. Ah, o sea, que en ese... Es, entonces es una carrera. ¡Qué cabronazos! ¡Wow! qué putada, ¿no? Ahora yo, ¿en cuántos lo he hecho? En cuatro. ¡What?! ¡Hala, payaso! ¡Qué me dio tu por culo! ¡Oh, ¡Hostia! ¿Por qué ir rápido? Joder, pavo. ¡Hombre! Está la clave, está la clave. Ahí. Está, pues que no haya tanta clave. eh Sí, sí, sí, sí. Está la clave aquí. Mira, aquí. ¡Bum! No, no, no, sí, no, no, sí, no. Sí, sí, va sí. uh, vale, he pasado. ¡Oh, qué cabrón! No. ¡Qué cabrón! Bueno, al menos hemos Holy rascado ahí. Hemos rascado God. un puntillo ahí. Pero es que viva la mierdísima, ¿eh? Hemos rascado un puntillo. ¡No! Eh, me has puesto un muro, tío. Sí, o no. Oh. Sí, nada. Sí. me estoy troleando a mí mismo, de verdad, y no se va a quitar, ¿no? ¿Tira para no, atrás? No, no, no. ¿Con qué botón era para tirar para atrás? ¿O la R? La F o la R. Pero no, no hay penalización en este mapa. ¿No hay penalización de qué? Del hoyo en uno. ¿What? ¡No, no no, ¡Sí! no, no! ¡Se me va a cambiar el hoyo! En no, uno. ¿dónde tienes que ir? Bueno, tampoco... Tampoco tan mal, ¿no? A ver, está ahí, ahí, ahí, la cosica... Me tengo que ir a la desmonetización que te van a meter en este vídeo. Ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero... Por, por, por, por los tacos que voy a hacer. Otra vez me choco contigo sí, de verdad. ¡Sí! ¡Sí! sí ¡No! ¡Sí! ¡Ay, no no, no, no! ¡Por ser el primero! ¿Dónde te.? tengo? Uh, uh, uh, uh. Te tienes que espabilar, tío. Te he visto lento. Te, te veo me lento. Se está troleando mucho este. He empezado mal, he empezado mal, pero hemos. Eh... Nos hemos salido ganando. la Pero, Pero madre mía, pero madre mía, venga. Pero bueno, madre mía, tío. Eh, pero mira cuántos soy mía. yo sin uno llevo ya, eh. Y tienes que ser el primero. ¡Mierda! Esta no, este no. O sí o no, o no, o sí o no. Ahora, este. ¡No! no. ¡Sí! ¿Dónde tienes que ir tú? ¡No! no. <ríe> ¡Tío! <ríe> Me gusta mucho ese mapa, ahí no sé. Tiene ahí... ¡Fuck! Ah, tienes que ir subiendo, ¿no? Pues mira, aún... Es que si tiramos los dos a la vez nos chocamos. Buah, y, si, y si, fu si fuésemos tres, ahora tendrías que ir más para arriba entonces. ¿Dónde vas? Voy, Me bueno, Ah, no, no me pasa Sí me pasa no sé, no Qué cabrón. ¿Y ahora qué? <risa> ¿Y ahora qué? ¿Qué a patear. A patear. guau a me he pasado Uy. 20 pueblos, ¿no? No. Ah, no puedes hacer all in one aquí. Tienes que hacerlo ahí. Bien hecho. sí, sí, sí. sí. Oye, no la hemos sacado, ¿eh? igualmente ¿Dónde está? El... ¡Oye! Venga, adiós, adiós. Oh, pues, estás preparando ya para el siguiente? Oye, sí, ¿no? casi, casi que voy tirando ¿eh? A ver Ojo, también. me espero aquí Y, y ya tú Qué tienes joder, que bruto. volver y esas cosas Va, métela Cabronazo Es que te veo Va Yo tengo todo el tiempo del mundo ¡Ay! puede ser, hijo de puto. Ya, yeah, let's go, Cabronazo. <ríe> <ríe> <ríe> eh, se te queda bien y todo, eh. Tampoco te puedo Eh, estaba ah. calculadísimo. Buah, has, hecho, has hecho... No puede ser. ¡No puede ser! Ahora, ahora, ahora, ahora. Eres un cabronazo. Rascamos, se rascamos, pasó? rascamos puntitos. Sí, sí, sí, sí, sí, ¡No! sí. <ríe> Calculadísima esta, vamos. Ahora ¿dónde tienes hace, que ir. Para atrás. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde te metes? Ah, para atrás, sí, sí, te ha hecho un ¡Para atrás. Pero te has hecho yo el tipo, eh. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero claro, ¿qué te piensas? ¿Qué cuyones, tío. Ahora para atrás, ahora para atrás otra vez. Para atrás, para atrás, para atrás. Sí. Pa sí. y... y... Uf, casi, casi, eh. dado justo eso. ¡No! Tienes que meterle fuerte. Si no, hoy o no. Venga, ¿qué dices? Cabrón. Uy, igual. Venga, saltito. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora dónde ah, tengo que ir? Se te ha puesto el muro este delante. ¿Eh? No, detrás, detrás, está detrás el hoyo. Ya, ya. ¿Volcas? <risa> Un segundito. Ahora. Vale. Lo, sí. si, le la, si le das a la V, te pones en primera persona Ya, eso sí. <risa> eso sí que lo sé. Random. Tengo dañico ahí <risa> Venga, está o sea, luego, eh Me voy un poco para atrás ¡No! Damn. ¡Qué cabronazo! Por salir oh. tú primero. ¿Qué Te has puesto un muro o algo, ¿no? Sí. Me he pero. ¡No! ¡Capullo! ¡Déjate de muros ya! <risa> <risa> ¡Qué cabrones espera! ¡Cabronazo! ¡No! ¡Por esperate! Pa ¡No! Lo meto, lo meto, lo meto. No, para atrás. Vete, vete pa Vete para atrás. No, ¿En serio? ¿Eh? ¡No! ¿Por qué ir rápido? ¿Qué ha pasado? No. ¡Oh! ¡Sí no! ¡Sí no! Me la he sacado ahí Me la he sacado Gracias, nen, gracias Eh, eh, oye, oye Oye, oye, oye Oye, se hace un hoyo en un, uno, tío De nada, eh, de nada Vamos, porque ir rápido um, Hostia, ¿para dónde tengo que ir ahora? ¿Eh? Tira tira tú tira. No. Sí sí. No. Tira tira tira tira. No. Ochoa. Ochoa. Vale vale ya es? tiro yo ya tiro yo ya tiro yo no te preocupes no te preocupes. No no no si sí me preocupo. Sí sí, claro sí, me preocupo. Sí, sí sí sí sí sí sí sí sí sí Claro que me preocupo claro que me preocupo. Ahí ahí. No, Ahora no, para atrás no, no, para no, atrás no, no, para no, atrás. No no no no no se cambia no se cambia. No, no jodas y por qué no te putea qué mierda. Solo qué que pasa, solo me putea a mí, ¿no? Oh, uh. ¿Dónde me ha ido? <risa> al agua, al agua me han mandado. ¿Dónde he ido? Yeah. Oh. Hostia, ¿y ahora qué? ¿Para dónde tenemos que ir? ¡Ay, ay, ay! Vale, pues yo voy para el 2, creo. Me parece que sí. Voy ahora al 2. Pero una pregunta, si... Si el 1 vas tú, el 2 voy yo. ¡Toma! Creo que... Vengo, no, me he ido a ¡No! Sí. no, sí, me has quitado el hoyo. ¿Sí o no? ¿Y dónde estoy? Me has quitado el hoyo. una pregunta, tienes que, tenemos que ir. No, ya vamos bien, tío. Tú, tú vas bien. No. La, era todas las opciones eran correctas, solo que no sé por qué se activa no. la tuya antes que la mía. Sí. que no? Porque yo, yo estaba yendo por mi hoyo y no por. Porque... Bueno. Y se me ha quitado, se me ha quitado un poco. Está, está aquí, aquí abajo. abajo, están aquí abajo las. De esto no. Sí. Ah, no. Sí. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Está aquí. Bueno, lo meto ya ¿eh? y ya lo voy haciendo, ¿no? Me digo, apá, me voy a 15, tío. Me... Vete, vete a 15. Tú tranquilo, eh. Sin prisas, eso que.. No, has? no me voy a 15, no. Que soy buenísimo. Uy, fuck, tío. Ah, ¡Te vas a 15! qué putada, tío! Casi me voy a 17, tío. Qué putada. Buah, este como. A saco, a saco. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué no, coño? No, ¿Qué coño acaba de pasarme, tío? No puede ser. No puede fucking ser. Toda la suerte que sí. estás teniendo, eh. Sí, sí, sí, sí. Ahora dónde, dónde tienes que ir. ¿Dónde está el hoyo, tío? ¡Ah, se te ha ido! <risas> se te ha ido todo por culo. ¿O no? ¿O tienes que... Pero dale fuerte, tío? Sí. A ver, ¿qué, está? ¿Qué, ¿qué estás maquinando ya? Ah, pues sí, está ahí. cago en la puta? No, ya, ya vas bien. No sé por qué estás dormido. Ahí, ahí. Pero es porque me ha mandado a la mierda a mí, tío. Mm. Y como tú has pasado por delante mía, se han, se han puesto baches. Vale, vale. O sea, yo tiro ahí recto. ¡Hostia! Es que... que... Activation landing. Uh, uh. Te lo he activado, ¿no? ¿Qué? voy a ir por el medio, tío Amigo Guay, ¿cómo subes? ¿Cómo subes? ¿Cómo coño subes ahí arriba, tío? Subiendo Ahora, ahora, ahora ¿Y se me cuela aquí, tío, el gamberro? Hombre, ¿qué te piensas? ¿Por qué? Porque me he chocado el. Por... Porque te lo he dicho, porque lo he dicho yo, en plan, chocate. Venga. No puede ser, no puede ser, no puede ser, tío. ¿Para dónde Por favor. Puede? Que no te lo hagas, este no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas. Ahí estamos, perfecto. Inclinación perfecta. Sí, no. Y me paso, ¿dónde vas? No puede ser, no puede ser eso, cierto. no puede ser eso, y me voy, y me voy, y me voy, y me voy qué grande. Por qué ir rápido tío, joder, hostia, ahora que he tocado Puta. No, Ya lo he liado tío, me he puesto hasta tan nervioso, he, he minimizado el juego y todo Vale nada, poco a poquito, suave, suavecito, Venga. Vale, ahora poco a poco, que me conozco Venga ya. Ay, se lo has hecho Está bien, a, bien, está tío, bien. Tío, y yo... a ver. Estamos bien. eh. Estamos bien, bien. Estamos bien. ¡No! Con los billetes de 100. No puede ser que tú te lo hagas. No puede ser que me coma yo el agua. Sí puede ser, sí. No puede ser. Pues fuerte. No. ¡No! ¡No! no. ¡No! Y ahora, ahora hay más. Ahora hay más hielo. Pues lo tienes ¿No, que pegar fuerte ahí. ¡Venga, toma por culo! <ríe> Espérate, espérate, me he emocionado, me he emocionado ¿Tú ya Vale, hecho? que aquí aquí puedo rascar puntitos ¡No! ¡No! Guau, ¡Wow, qué Dime que, que patinas, patinas, patinas, patinas No puede ser, patinas, no puede ser ¡Patinas, una, patinas, patinas! ¡Wua! ¡Guau! sí, sí! cuántas me has rascado ahí? Tres puntillas. Me cago en la putísima, tío Es sobrao, es Hostia, dónde voy? dónde estoy yendo? Sobrao de, de, los huevos Sí, nena, sí. ¿Y ahora para dónde? Vale, sí. ¿Qué has hecho? Hola, hostia. ¿Qué has hostia. activado? ¿Dónde, ¿Dónde tío? voy? ¿Dónde he ido? Hostia, ahora me la saco aquí, ¿no? ¿O qué, ¿Cómo va esto? No. Hard pone aquí, no hay nada hard para mí. Sí, sí, está muy hard esto. ¡Toma! <risas> vale. ¿Cuál era el. Ahora la F, ¿no? Vale. No tengo que darle tanto, ¿no? Porque si voy para allá, no tengo que ir por aquí. ¿eh? No puede ser eso, no puede ser eso cierto No puede ser eso cierto ¿De aquí? ¡A ¡Ah, coño! Está aquí Vale, vale, listo aquí Y se eso? lo hace tan... Y se lo hace tan rápido, tío Claro, tío, como un... pro. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, mami! Sí. Joder. Como tiene que ser lo Deu. venga, pues me voy un poco a la mierda, ¿no? Sí, a hacer poco a poco. Hostia, por eso no tanto. Guau, ¿qué dices, tío? Tío, tío, tío. Esto Esto... Está chungo. Está, un... está chungo, eh. Vamos a analizar un poco. Perfecto. ¡Eh! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué te he hecho? Te has he hackeado, ¿no? No te jodas. Hackeado. Espérate, espérate. Te que te la lío. No, y se, y se lo hacen hoy en un momento. Que uno, te la lío, que ¿Aún? te la lío, que te la lío. Ay, ay, ay, ay. ay. Si ¿Sí o no. Si ¿Sí o no, eh, no estoy tocando nada, eh. Va solo, va solo, va solo. va solo Te ¿sí? toca esperar, tío. sí. Sí, Si, si, si. White, white, white, white. Pues white. white. Y ojalá te vayas a la mierda, eh. eh no que no. Voy solo, Ojo. voy solo. No tolgo nada. Si. Sí. Voy solo, voy solo. ¿Dónde está la mierda? de empujo, boto! Dame un besico, dame un besico. ¡Hostia! vale fuerte. Para atrás. No. Sí. Los huevos, van o sea, para atrás. Sí. Pero no. Si, si te estoy haciendo, si te estoy haciendo favor. Oh sí. Si hay una rampita favores. ahí, hay una rampita ahí. Estoy qué buena, ¿no? Los favores estos, stop. No sé qué de esto. ¿Qué estoy. coño? ¿Qué coño? Todo que me la mierda. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, yo voy tirando, eh. Mira, mira, mira, mira, mira. Se va, se va, se va, se va, se va. ¿Y dónde voy? Otra vez, otra vez. Te tengo que esperar, tío. ¿Y vez, vez. Te ¿Y que esperar. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? White. Ah, me tienes que esperar a mí. Claro que sí. Ahora esto hace. ¿No? Y se levanta. Sé, tío, ¿Y ahora? Cena. Ojo. ¿Otra vez? ¿Por qué? Hostia, ¿qué va? ¿Qué va? Salte, salte a la piscina. Sí, sí, sí, sí. No puede ser. No puede ser que me quede aquí. No puede ser. Claro. No. No. Que no llego, tío. Vaya troleada, ¿no? Ahora, ahora, ahora, ahora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Vaya está... vaya troleada, ¿no? Que está Yo no llego. Hombre, que vas a llegar tú. Payaso. Venga, que yo sí. Venga, que de primera. Sí o no. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? Hostia, ¿y ahora? ¿Por qué este? ¿Por qué voy aquí? Hostia, coño, ¿cómo apuego? Bueno, pues nada. nada. Y Venga. esto es suerte, ¿no? Me han dicho. Por Un poco. poco. Me estoy mareando ya, eh. ¿Le va a dar un revés? Toma, ¡ah, no! ¡Hostia! <ríe> Espérate, que esto no se nos acaba ¡Oh! ¡Nie! Ahí, ahí, por, el... ya, por fin, por fin bajo. Bajando de No, de hay fuego ahí de ¡Ay, no! Me lo paso ¡Oh, oh, oh! Sí, nena, sí ¿En cuánto? No puede ser sí, Ah. Yeah. Manda una banderita! ¡Nigeria! ¿Nigeria flag? De ni... ¿Nigeria? De, de ¡Nigeria! Bueno, ¡Para que pases hambre! Sí, sí. Eh, 90-70 Vaya paliza, Willy Vaya paliza Cállate Vaya paliza, chaval eh, Me voy a descargar otro mapa Nos vemos en otro mapa